1, 2, 3, 4, ah! ¿Cómo quitar el fondo de una imagen en Word? Hola, ¿qué tal estás? Soy Siribis y comparto contigo este tutorial para aprender a quitar el fondo a una imagen en Word. Esta es una explicación muy sencilla para borrar el fondo de la imagen, que podrás utilizar después con fondo transparente guardarla como un archivo independiente en formato PNG. ¡Prepárate, porque despegamos! El primer paso es importar la imagen que queramos editar, insertándola en el documento. Por ejemplo, vamos a utilizar esta fotografía de Pixels Pixabay, que muestra un avión aterrizando en el aeropuerto. Podemos utilizar cualquier imagen, pero te recomiendo elegir imágenes con calidad y que tengan contraste entre la silueta y el fondo. Cuanto más nítido sea el fondo, más sencillo resulta eliminarlo. Si buscamos en Google, en la opción de Imágenes pulsamos sobre Herramientas. Y después aquí en la opción Tamaño, elige el formato grande. Ahora pulsamos con el botón derecho Guardar imagen como. Ponemos un nombre y la guardamos. Con la imagen ya en nuestro ordenador, abrimos Word y elegimos Nuevo documento. Para añadir la imagen, pulsamos sobre el menú superior en la opción Insertar. Después en Imágenes y por último clic en Imagen desde Archivo. Se abre el directorio de nuestro ordenador y seleccionamos la imagen que hemos descargado. Cambiar la posición y el tamaño de la imagen. Para poder mover esta imagen libremente, pulsar con el botón derecho, eligiendo primero, Ajustar texto, y después, Detrás del texto. Si queremos cambiar el tamaño, simplemente debemos desplazar uno de estos selectores que se activan en las esquinas. Para recortar, debemos pulsar con botón derecho sobre ella y elegir esta opción, Recortar. Ahora veremos nuevos selectores activados y desplazando estas líneas negras recortamos y ocultamos las zonas que no nos interesen. Después simplemente pulsamos fuera de la imagen y desaparecerá lo que hayamos recortado. Ahora vamos a suprimir el fondo de la imagen, para dejar solo el perfil o la silueta que nos interese. Si hacemos doble clic sobre la imagen, se activa el menú Formato y después pulsaremos sobre Quitar fondo para que el programa lo elimine automáticamente. Todo lo que reconoce como fondo, se muestra de color magenta. Esta será la parte que se elimine, mientras que el resto de la imagen mantiene su color original. Word muestra con este tono magenta el área del fondo que va a eliminar, pero podemos modificarla si no nos parece correcta. Para hacer los cambios debemos pulsar en la pestaña Eliminación del fondo y tendremos dos alternativas. La primera opción es para mantener áreas que Word muestra en color magenta, es decir, evitar que se eliminen. No olvides ampliar el zoom para ver mejor los detalles. Por ejemplo, aquí nos interesa rescatar la rueda delantera del avión. Si aparece en tono magenta significa que Word la va a eliminar, pero nosotros queremos que se siga viendo. Así que pulsamos sobre Marcar las áreas para mantener. Y con el lápiz de dibujo señalaremos esa área magenta que queremos conservar. Pasamos el lápiz y vemos que vuelve el color original. Pulsamos sobre, conservar cambios y ya tenemos el avión completo, listo para aterrizar. También puede ocurrir lo contrario. Es decir, que queramos eliminar zonas que Word no ha reconocido como fondo y que por lo tanto no están marcadas en magenta. Para solucionarlo, pulsamos aquí donde indica, marcar las áreas para quitar. Ahora también con el lápiz señalaremos esas zonas para poder eliminarlas. Por ejemplo, queremos que simplemente se vea el perfil del avión, sin tren de aterrizaje. Así que vamos a eliminar las ruedas. Con cada clic vemos cómo van desapareciendo. Pulsamos aquí, y también aquí en las ruedas traseras. Repasamos los detalles hasta que la imagen quede a nuestro gusto. Al finalizar, pulsamos sobre Mantener cambios para guardar estas modificaciones. Ya tenemos la imagen en el documento, esta vez recortada ya sin el fondo. Tenemos nuestro avión en pleno vuelo, sin el cielo y sin ruedas a la vista. Ahora puede resultar interesante aplicar un efecto para que la imagen muestre algo de estilo en el documento. Para hacer este ajuste, pulsamos dos veces sobre la imagen para abrir el menú Formato de imagen. En la parte derecha veremos este panel con múltiples opciones para aplicar sombras, reflejos, iluminación, bordes suavizados, efecto bísel o incluso algunas opciones 3D. Vamos a probar con iluminación, modificando los selectores que ves aquí, en el panel de edición. Puedes elegir el color, cogeremos un tono que recuerde al azul del cielo. Ahora modificamos el tamaño, subimos o bajamos la intensidad del efecto, y jugamos también con la transparencia. Lo vamos a dejar así, con este efecto. Como lo ves, Ahora vamos a guardar un archivo independiente con esta imagen ya perfilada, para poder utilizarla después. Tenemos que hacer clic sobre la imagen con el botón derecho, y después pulsar aquí donde indica Guardar como imagen. Si has eliminado el fondo, puedes guardar la imagen en formato PNG, que mantendrá el fondo transparente. Si guardas la imagen como JPEG, entonces esa transparencia se convierte en blanco, y ese será el fondo visible cuando abras el archivo. Esto es todo. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte y darle al like. Esperamos que te haya resultado útil esta información, y si tienes dudas o quieres saber algo más, comparte tu pregunta abajo en los comentarios. Te contestamos rápido. También te invitamos a visitar nuestro blog idelasbuenas.com, con tutoriales y guías prácticas para actualizar tus conocimientos digitales. Gracias por estar aquí.